La pregunta del día, mis amigos. Vamos a ver qué, qué nos tiene producción hoy. ¿Está usted de acuerdo con que sean vacunados contra el COVID niños a partir de 5 años de edad? Bien, entonces vamos a ver, háganos el feedback. 829-451-3381 es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Ahí le leeremos su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo? con que sean vacunados contra el COVID-19 niños de 5 años de edad en adelante? Esa es la pregunta. Y a propósito de la pregunta, autoridades y gremios del sector salud se reunirán hoy para tratar la vacunación de los niños. Se espera que en el transcurso del día de hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, se reúna con el Gabinete de Salud del Gobierno y Sociedades Médicas Especializadas, además del Colegio Médico Dominicano para tratar todos los referentes a la vacunación de niños de 5 a 11 años contra el coronavirus. Según datos oficiales, la reunión es a las 4.30 de la tarde en el Palacio Nacional y estará encabezado por la jefa del Gabinete y Presidenta de la República en funciones, doña Raquel Peña. Para decidir todo lo referente a la vacunación. Recordamos que el martes de esta semana la Asociación Dominicana de Profesores llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación y decidió volver a las aulas luego de que se negara a hacerlo, asegurando que esto constituía un peligro a concesión del alto número de eh, contagios del COVID en el país. Así es que esa es la noticia. Vamos a ver, Carolina, qué opinas. Bien, eh, tenemos nosotros, eh, hemos observado que en algunos países se ha iniciado, eh, y ya o sea, hace tiempo, la vacunación en niños menores de 11 y 12 años. Se establece que la cantidad o la dosis eh, sería menor en países o recomendaciones de organismos de salud internacionales, eh, entre ellos algunos europeos. ¿Menor dosis? que la que se le pone a un adulto, el tiempo transcurrido básicamente igual según estos organismos de salud internacionales. Eh, sabemos que esto crea cierto un posible rechazo de los padres que tienen eh, o tienden a tener algún temor sobre la vacunación de, esta nueva, de este nuevo virus, de una nueva vacuna y todo lo que sabemos y conocemos eh, del COVID crea cierta resistencia, la manera en que lo planteen las autoridades al país tendrá mucho efecto, tendrá mucho impacto positivo o negativo en, la, en el cambio o la recepción de la gente de la información. Nosotros tenemos una realidad y es que las clases este martes iniciarán. Las clases este martes iniciarán. Tendremos miles y miles de niños en los centros educativos públicos, ya los privados están aperturados, tendremos movilizándose de un punto a otro, o sea, la conexión que se da, señores, cuando nosotros tenemos a 20 niños, vamos a poner 20 en, una, en un aula, esos 20 niños tienen 20 familias, o sea, hay 20 familias en ese centro educativo, cada familia de esas que tiene su círculo, su vida social, laboral, religiosa, o sea, donde se desempeña en el día a día, de alguna forma es ese niño en ese centro educativo. No sé si me doy a entender. O sea, el contacto que tiene cada familia o cada familiar con ese niño, ese, ese muchachito lo está llevando al aula. Asimismo, sí lo extrapolamos a los otros más que están en ese centro educativo. Entonces, el nivel de contagio que se puede dar, es, es muy importante, es muy alto. Entonces, partiendo de esta realidad de, del, del virus, del, del alto contagio que tiene más que todo eh, la variante, que la gripe mala esa que anda, no hay ninguna gripe mala que anda, eso es el Omicron, entonces eh, es mucho más virulenta, es mucho más virulenta entonces, ¿qué pasa? Tendremos muchos contagios posiblemente partiendo de esa realidad. Ahora, eh, leo la información que dice para evitar el contagio, de, del, del, del COVID, pero nosotros sabemos que la vacunación no evita el contagio, sí evita eh, letalidad, eh, menos efecto, menos efecto, menos gravedad a quien le da el virus. Y esto es importantísimo porque no tendría, si aunque sabemos, y lo que dice eh, la experiencia de todo este tiempo con esta pandemia, es que a los niños, a los niños le hace... Eh, poco o muy poco, los, no los afecta como a los adultos envejecientes, gente que tiene sus órganos, eh, algunos comprometidos o con comorbilidad. A los niños el COVID le pasa eh, de manera muy ligera, muy suave, muy larga, pero si se está vacunado y según los médicos o los científicos, no causa un efecto dañino a la salud del, del bebé, del niño, 5, 6, 8, 10 años, la vacuna, por ejemplo, esta organización europea que leía, ellos recomendaban la Pfizer, pero ya eso se determinará por el gabinete de salud, por país, por quienes entiendan, o las condiciones que tengan del tipo de vacuna, para eh, vacunar a, a los niños, a los pequeños. Hay un aspecto que es importante, que estaremos viendo luego de esta reunión, con el sector salud de nuestro país, si sí será obligatoria, porque ahí cambia el panorama de todo. Decirle a un padre que usted tiene que vacunar de manera obligatoria a su niño, con todas las dudas propias y válidas de esta situación, que lo que tenemos son dos años, una vacuna se lleva hasta 10 años realizarla. Entonces, si se da que sea obligatorio, esto podría traer podría traer una reacción negativa en una parte importante de los padres, de los tutores, porque hay gente que se resiste, que se resiste a vacunar sus niños, más allá de la realidad que tenemos de que hay que, en la medida de lo posible, ir vacunándonos para ir saliendo del problema. En la medida que estamos todos vacunados, tenemos menos situaciones en los centros de salud. Y como plantean los expertos, los médicos científicos, esto se va volviendo... Eh, nativa, se, se va volviendo del, del, del país, del, del pueblo, de la gente está este bendito virus entonces vamos nosotros a ver qué resurja de esta reunión en el día de hoy, a nivel social no, no no manejo, no he podido ver cómo está la expectativa de la gente sí sabemos que hay padres que dicen que no, que no van a vacunar a sus muchachos o sea, que no Así ahora es. si es obligatorio, ¿qué pasaría? Bueno. podrán ir al centro educativo son muchas bueno. las preguntas vamos a ver hay restricciones en todas partes, entonces nosotros tenemos que pensar también que no vamos a pasar este, estas esta etapas del virus tranquilamente, echándonos fresco como si Exacto. viviéramos de espalda a la realidad. Francis, adelante. Bueno, ya este temita... ¿Te tienes sí. alto? Más o menos. Sí. Sí. Eh, ¿Qué te digo, amado? ¿Qué decirte? Cuando hacemos uso de medidas que no nos llevan a ningún lado, simplemente hacer ser eh, víctimas de la propia enfermedad, digo, de la propia medida, porque en definitiva siguen haciendo pruebas con nosotros partiendo de la, de la apertura, y de la relajación que todos ya hemos tenido. Y saber que nos seguimos infectando y no podemos reinfectar del virus. Toda medida que tienda cuando se lleve a cabo esta reunión, me gustaría es recoger si existen las condiciones de vacuna para niños. Si ya se ha determinado cuál es el tipo y el cómo y el contenido, es decir, la, la cantidad, la apertura de la, de la docencia será el 25, definitivamente, porque los maestros así lo han acordado y tendremos que esperar una, una sexta ola, cuando lleguen los muchachos a la, a la escuela con muchachos infectados, de adultos infectados en las casas, porque no hemos tenido control mismo. Entonces, lejos de pensar que nosotros estamos llegando a un punto de, de, de inmunización, ya se sabe que no garantiza, el, el, el, el, el infectarse previamente no garantiza que se creen los, los anticuerpos que definitivamente nos dé... De la salud y el combate al mismo virus en el futuro. No existe estudios concretos que determinen eso. Y hoy, mirando yo CNN dentro de sus noticias, sigue dándole valor, sigue dándole valor a la vacunación más que a la infectación. Porque en definitiva no se logra y era lo que nosotros estábamos criticando, que a veces pensamos que quizás sea que el gobierno estaba haciendo una, un plan como lo pensó Israel, pero en cambio Israel, aparte de haber establecido un plan de infectación de rebaño para conseguir inmunidad colectiva, está pensando en la cuarta dosis. Vea que... Vea que, que de pro desproporcionada y nos dice a nosotros que todo lo que, se, que tienda a buscar o lo que procure buscar acuerdos en un salón de autoridades es un riesgo lo que se está tomando. Es un riesgo porque si nada nos asegura la inmunización, si nada nos asegura el no reinfectarnos, Toda medida que se tome será un riesgo para la salud colectiva. Obvio que tiene sentido la información de hoy de CNN en la cual dice que la más efectiva de la, de la lucha contra el COVID es la vacuna, a vacunarse es lo que manda esa parte noticiosa internacional, más que reuniones, más que esto. Y en definitiva sé que no va a haber otro tipo de restricciones que no sea la de acuerdos institucionales que jamás me, ha, me han podido, nunca me han podido demostrar la etapa en que estamos ni cuándo terminará la pandemia. Amado. Bueno, gracias eh, Francis. Sí, sí, muchas gracias. Mire, yo no entiendo por qué entre nosotros cualquier decisión que vaya a tomar el, el gobierno siempre una comienza con una la, tiran un globo, ¿verdad? Un uh -huh. globo de ensayo y luego comienza el pleito y la discusión. Hay decisiones que son decisiones de Estado. Decisiones de Estado. Ahora, ¿Qué significan esas decisiones de Estado que deben estar bien pensadas? Eso yo pienso que lo conveniente del, que debió de haber hecho el gobierno es determinar desde el punto de vista científico en la actualidad el tema de la vacuna en los menores y decirle al país, miren, los menores, de acuerdo a lo que la ciencia ha investigado, de acuerdo a lo que se, se, se habla, ¿no? se dice, lo que, lo que hay con los menores es esto. ¿Lo vamos a vacunar o no lo vamos a vacunar? Como no hay obligatoriedad, no debe ser obligatorio el tema de la vacuna por un asunto constitucional y de derecho, eh, pedirle a los padres que vayan a vacunarlo y si no van, bueno, cada quien es responsable de sus propias decisiones. Pero, qué sé yo, en este país siempre es siempre como que debe haber un tema. ¿eh? Pasa un fin de semana, se olvidó eso y, y viene otro y eso... ¿Cómo que nos manejan? Yo siento como que nos manejan. Eh, la, la vida nacional está su, su sometida, está sujeta a ese manejo mediático. Yo tengo un amigo, un amigo, bueno, no es amigo, es un enemigo cordial. ¿Tú conoces ese término? ¿Cómo es? Enemigo cordial. So, bueno, tú sabes que el Estado no... To, no, no Ni guarda, pero este que yo no, digo verdad. es un amigo, es un individuo, okay. que es un amigo mío, pero que no es un amigo en sí, es un enemigo cordial. Ya, Entonces, sí hay enemigos cordiales. Exacto. Incluso, hay relaciones de esos amigos de esos enemigos cordiales que son mejores que amigos sí sí son más sinceros porque son sinceros sí, tú sabes es que eso se verdad. atreve tú sabes que se atreve Ay, tú perfecto. sabes para qué da exacto y son son enemigos fiables ahí, Fran. ¿Eh? claro es cierto eso es así entonces él me decía mira lo que pasa es que en este país después de un fin de semana que le pase por encima un tema ya se acabó el luz de hay sí. otra vaina y eso bueno, es verdad y cuando yo, tú lo analizas, tú te puedes ver. aquí los temas no duran más de una semana. Yo lo he dicho, yo, yo incluso he <risa> utilizado ese, ese preámbulo para to, tocar temas, digo, aquí mismo, cuando he querido tocar un tema en específico, he referido previamente, me refiero al, a que nosotros tenemos una riqueza de información como país, porque generamos mucha a diario Incluso, sin que se me tome la palabra como crítica al, a, al tema, hay temas que yo he entendido que ya superan sí, sí. el que estamos tratando sí, hombre. en el país, Mira. que hay que darle atención. Un ejemplo, esto que se está dando y esa muestra de confianza que el presidente ha puesto en salir del país tras la actividad de FITUR que pone al país en reconocimiento porque ha estado acompañado casi en todo momento de los reyes. Y en España, un stand interesantísimo que genera para nosotros la importancia capital de, de, del que el sector que más no ha beneficiado en pandemia y en otros tiempos es el sector turismo. También está el tema del fideicomiso de Punta Catalina, que yo he dicho que Punta Catalina, como obra del pasado gobierno, representa la principal prueba de, de, de, y, y de corrupción. En, desde el inicio que se colocó la, eh, la licitación, porque de ahí es que viene ese lío, cuando China puso en el orden internacional lo que le había pasado aquí, que siendo la proponente de 940 <coughs> mi millones de dólares, terminó casi en, no se sabe, 105 mil. Bueno, miren, eh, aquí lo que hay que verificar el tema básicamente es lo siguiente, eh, científicamente es conveniente vacunar a los menores de esa edad o a partir de esa edad. Uh -huh. Segundo, ¿cuál es? Hasta ahora las estadísticas con relación al contagio de los de los menores se han estado contagiando. ¿Cuál es la posibilidad de que ellos lleven el virus a la, a la casa y que produzcan otro contagio como tú hacía eh, ponía el ejemplo de un, diseminación. Un, un lugar donde hayan 20 menores, por ejemplo, si tú si si se infectan pues esos 20 menores tienen la posibilidad de infectar a su vez a 120 personas, porque si tú calculas cada familia, 20 familias con 6 miembros, para poner un, un uh -huh. número promedio, hacen 120 personas. Entonces ese ese esa, ese contagio exponencial, a qué riesgo hay de que ocurra, esos son los temas, uh -huh. pero uh -huh. qué sé yo, aquí como que la cosa es siempre rumba abierta para cocotuces y tambora, siempre es una fiesta, siempre es un... Tú sabes, no llegamos a, a, a tomar una decisión eh, con, con, con la debida seriedad y con el debido análisis eh, adecuado sobre cada cosa en particular. Por eso yo esos temas de a veces eso es relumbrón, a veces eso es para cubrir alguna alguna necesidad del momento, a veces eso es para darse tiempo, muchas de esas cosas. Hay que tener mucha cuenta con lo que, con lo que ocurre en una nación como la República Dominicana que está basada siempre como en lo, en lo mediático, ¿no? Nos llevamos mucho. De bueno, eso. nosotros bueno. tenemos ausencia de, de de advertir proceso porque la política, es el día a día sí. del político que ejerce la función administrativa. Lo correcto sería que la que en una etapa proactiva de definición de desarrollo de nuestro país haya una planificación real y que con la pandemia realmente no podemos exigirle más por lo desconocida no, yo, lo que, que ha resultado. Lo que, este, lo que este país necesita es un hombre como yo. Ah, bueno ese de... Amor Roberto Amor Roberto no? Robert. no. Ah, no. ¿Eh? Eh, Marte, Marte, Marte. Exacto. Antonio Marte. Antonio Marte. yo soy un hombre no. inteligente, yo no estudié. Sí, yo no pero... estudié, lo que me falta de universidad me sobra de inteligencia. Ahí se le Dijo, No, él, y es verdad. No es verdad. Ha, no, creado, es verdad, un... ¿Ha creado, ha cre... logrado calar. Claro. Mira, a... no, no, calar es lo de menos. Yo no pienso Ha, que ha logrado una riqueza sí. a costa de eso. Sí. Este es que es decir, nosotros somos los. No si tigre. Tigre, sí, tigre tigre. Sí, en términos económicos se mide la, el, el valor de la persona, como ellos... Es muy inteligente. es más mucho. Pero él comienza conocido. mal, porque imagínate, un país de gente tan joven como la República Dominicana, tú decirle, no vayan a la universidad, dedíquense al tigueraje. eso es básicamente lo que está diciendo. Yo no he, yo no he ido, fui a la universidad, pero me sobra la inteligencia. Oye, pero mira lo que nos anuncia ayer eh, Ricardo Nieves. Sí. Una lumbrera. Ah, que abandonó los medios. Dice que abandona los medios tradicionales sí. porque va a seguir en con YouTube su y su programa en, en el área. El café con nieve. Pero fíjate algo, deja entrever en el fondo de que hay una competencia en medios que son insostenibles en razón de que él no va a entrar en la venta de su, de opinión, su, de su, opinión. De su opinión y su <ríe> lenguaje para poder sí. sostener una, un negocio de comunicación. Mira, algunos de los aspectos que, que yo de por, así por arriba he mencioné y que Amado refiere de que aquí es el día a día, de que no se le da un seguimiento, de que no tenemos como informaciones con, concretas de las cosas como definidas, bien dirigidas a muchas veces, que es lo que me parece que tú entiendes con este tema de la vacunación en los niños, que es para tapar y para cambiar algún panorama que, mm. que se pueda estar dando al momento. Eh, yo preguntaba, eh, ¿en, ¿en qué en, ¿Cuáles serían los mecanismos o la forma? ¿Cómo se establecería? Claro, está lo vamos a saber más adelante. Pero el tema de la obligatoriedad eh, es, es, es un aspecto importantísimo a saber. Como tú dices, bien, no podemos vivir aparte de la realidad. Pero ¿cómo va el gobierno a plantear este aspecto? De que sin una eh, el tema educativo, de que si los niños no van a poder ir a los centros, eh, a las escuelas, sin sin sus vacunas o que se le hará una presión para que en la medida en que van transcurriendo los días y si van acudiendo a sus clases, pues lo vayan vacunando, irán a los centros educativos a vacunarlos. Eh, ¿Qué más? O sea, eh, el tema también de que tenemos para el 31 de enero la obligatoriedad de la tercera dosis para ir a los trabajos, para entrar a los lugares públicos. Yo creo que eso se debe caer porque recientemente la resolución de la comisión fue la de uh. dar un giro. A lo que en el código laboral se establece como, una, como totalmente contraproducente. Sí, no tiene sentido, porque con, en el código laboral, <risas> cuando se trata de la ausencia por enfermedad, tiene un periodo que lo pone el médico. Y ese documento que le llamamos certificado médico para sí. presentarlo, eso lo utiliza el, el empresario para también hacer su relación de la TCS. Y, y colocar allí esa, esa falta esas faltas y le reporta a, a la TCS y la TCS le devuelve eh, la proporción que corresponda porque ahora mismo no se la están pagando, tú me dijiste. Así es, eh, entonces, son, me parece que solo tres días está pagando a, a la empresa, entonces es la presión que tienen las empresas de que han debido de costear. Es, y la otra es que tú no vas a necesitar presentar un resultado negativo para reingresar, simplemente te no dice que después de siete días pasado ese tiempo usted se reintegra puro y simple entonces y no si siete días, se si no tiene síntomas si, o sea, si te sientes bien Obviamente. yo tengo amigos que, que, que tenían el virus y yo lo dije, no me voy a reservar las empresas, y le estaba dando a positivo días, todavía, los claro y, y, de, y fueron a su trabajo normal entonces que tú dices, Amado, que tú hablar de eso? vacunación obligatoria que eh, presentar eh, tarjeta el 31 de, de, enero. A partir de 31 pero, pero que tú ahora puedes venir mismo estamos un mismo de liberación y de reducción de 15 días a 7 del permiso médico y sin una prueba de que estás negativo y no te claro. necesita presentar prueba negativa ante tu empleador. yo quisiera que el gobierno me, me implique la lógica eso, de claro. eso eso está... Claro está que el tema de la vacunación de una tercera dosis eh, aún de, de todo esta eh, del gobierno que se ve como que está divariando en ese sentido uh -huh. el tema de la tercera dosis eh, como ciudadanos que queremos cuidarnos, que debemos de mantener eh, cierta inmunidad ante esta enfermedad, debemos de hacerlo. Yo me voy a poner mi tercera dosis independientemente del que el 31, de que tenga que ir al trabajo con ya contagiado, señores, ese es el mensaje. Usted tiene Covid, se siente bien, váyase a trabajar. No importa que enferme al adulto o al mayor o a una persona con comorbilidad y que tiene que, que pueda pero morirse, no eso sentido, no importa. Ahora, exacto, pero el que tenga su segunda dosis o el que tenga una o el que que no tenga ninguna, vacúnese, señores, hay que ver, hay que ver el listado, la relación que nos mostraba Luis, el doctor Luis Nelson ayer, que le mandan los centros, de los que están en mayor gravedad, no están vacunados, no están vacunados. Y otro dato, una característica de la gripe mala que anda, uh -huh. del Omicron, es que ha afectado a personas adultas. Todos los que me mostró también que estaban en nivel de gravedad eran entre. Solo había uno de 50, 60 y pico. Todos eran de los 80 y pico, 70 y pico. Y uno de 90 y algo. Que los viejitos, el Omicron lo estropea porque es una gripecita mala. Entonces, en ese sentido, la gripecita. La gripecita, de Carolina. <risa> Ay, Ella para, me hace río, que no, me miró. Porque, no, porque fuiste tú que acuñaste el término. Sí. Pero ahora se me está. La a gripecita. A mí yo nunca hablé de gripecita. La tú ya Yerjan, era que estaba así. Esa gripecita es mala. Entonces, a los viejitos, señores, lo estropean. Ante todo esto, vacúnese, vacúnese. Hemos visto, miren, lamentablemente la muerte de nuestra amiga Lucía. Lucía, una sí, mujer muy verdad. querida, trabajadora del arte, <coughs> impulsadora de cosas positivas en nuestro pueblo. No estaba vacunada, no creía en la vacuna. De verdad. Lucía, no. Entonces... Bien. Estuvo entubada, estuvo en una situación difícil y perdió la batalla. Entonces wow. hay que vacunarse, hágalo. Vamos a ver, mis amigos. Tú sabes qué? Yo entiendo. Debemos de prever en el, en el momento que usted se vaya sintiendo eh, que va entrando en una gripe de, de respiratoria. No Pero, espere a lo último, cuando usted ya sí. con, con asma. ¿Tú me entiendes? Eso no resiste. Mira, amado, antes de yo quisiera hacer un comentario porque desde ayer me recibí una información y aquí hay que tenerle cuidado a esto mucho cuidado porque aunque tenemos lugares que han sido ocupados por por robatierras hay unas propiedades por acá por atillo que según me informan unas familias tejadas han emprendido una especie de ocupación y llevan 12 días. Aquí hay que tener cuidado, porque el derecho de propiedad es en lo que está basado el patrimonio del país. Y usted puede irse a la luna y se supone que el Estado le garantiza. Y le pido a los, a los políticos que hoy gobiernan, sobre todo de aquí la gobernadora A Franklin Romero Que no se dejen chantajear de grupito Queriéndolo con, y, y, y complacer Cuando se tratan de tierras con calidad y con propiedad De una familia de mucha data Aquí Núñez Pantaleón Con títulos deslindados que no haya un operado una finca o lo que sea, no le da derecho a nadie a, a ir a ocupar. No. Y yo le voy a estar dando seguimiento. Esos son los Núñez Pantaleón de mi Ledi. tiene Son familias, sí. sí, sí por y son oye Núñez una cosa, eso, son, eso es una herencia donde los hermanos, los hijos, los descendientes, cada uno tiene su proporción. Entonces, eso hay que ponerle costo. Aquí, general, si ya le dieron... Del abogado del Estado y yo teniendo otras, otros asuntos de tierra que le han dado rápida respuesta cuando, ten, cuando estamos todavía en litis, que ha sido Bien. un exceso, a esta gente que tiene todo en orden, Bien. denle en el apoyo porque Más. es una garantía del Estado. Ahí en Atillo es no se puede tema, permitir un cinturón de miseria. Ese es un tema que va para largo, señores. Debiéramos de ir indagando qué está pasando porque hay otros casos también. Y bueno, aquí camino a Jaya. Sí, sí.